Eh, tenemos sí, algunas personas aquí en el público como Laurent Ross, que apoya siempre la fundación y también eh, estuvo dando clases de teoría un tiempo. Tenemos aquí a Alex Beanie adelante con su marido Craig Beanie, que siempre... Nos apoyan mucho también y habrán otros que quizás me olvidé y que no están aquí presentes, pero eh, a todos, esta es una, una fundación, eso quiere decir que es un trabajo en equipo, entonces gracias a todos del corazón. Ay, ay, ay. Si sí, a jamba, cocay en cuenco Caminamos en la luz de Dios Caminamos en la luz de Dios Caminamos en la luz de Dios Caminamos en la luz de Dios, de Dios. Caminamos, camin, caminamos, camin, caminamos en la luz de Dios. caminamos camin, caminamos camin, caminamos en la luz de Dios. Si The va in these air with wings tu calle en cuenco, si ama con calle en cuencos, si ama, amacia ama, amacia ama, tu calle en cuencos, si ama, alacia ama, amacia ama, tu calle en cuencos, caminamos en la luz de Dios, caminamos en la luz de Dios. Caminamos en la luz de Dios, caminamos en la luz de Dios, mm, de Dios. caminamos, cami caminamos, camin, caminamos en la luz de Dios, caminamos, cami caminamos, camin, caminamos en la luz de Dios. Eh, la tercera es una canción de Juan Luis Guerra, que se llama Amapola, siempre con dos voces. Para que entiendan bien cómo es el proceso de escuchar su propia voz, cantar afinando su propia voz, pero también tener un vecino que canta totalmente otra cosa y otro vecino que canta totalmente otra cosa. Entonces es toda una educación del oído musical que, que es necesario a, a desarrollar. Entonces vamos a, a ver cómo cómo cómo, cómo se pasará. La cuarta voz. tú, parima tú, la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 Entonces, yo digo a todos los estudiantes de coro, que vengan. La puerta está abierta. Y para continuar con nuestro programa, vamos a recibir al grupo de musicalidad, que es el grupo de niños de iniciación musical. Ellos son un grupo muy peculiar, déjenme decirles. Pero tienen nada más un mes y medio. Lo que ustedes van a ver lo logramos en un mes y medio. Entonces, vamos a llamarlo a ellos. Ellos van a tocar flauta. María tenía un corderito y el viejo McDonald. Ella va a tocar una melodía en do mayor con mano derecha y mano izquierda. fragmento de la canción Just the Way You Are Continuamos con Kendra, que va a ser una participación de melodía de Amazing Grace. en Burgos Frías con una pequeña serenata. Okay. Bueno, el siguiente compañero es Howell Howell al escenario, un aplauso para él Cantó en el coro y ahora es guitarrista Entonces Howell va a tocar la cucaracha Y todos empezamos con eso Ok. Siguiente. Emanuel. ¿Dónde estás? Hey. Un gran aplauso para Emanuel. Bueno, Emanuel va a tocar el feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños si alguien cumple pronto. Siguiente compañera es Liana. Un fuerte aplauso para ella. Ok. Va a tocar Mariposita. Siguiente compañera, Yolinda, al escenario. Ahí, yo la voy a acompañar. Ok, bueno ahora vamos a traer el ensamble de guitarras de Ryan, Saúl y Nicolás al escenario. Recibanlos con un fuerte aplauso. Gatos del Caribe, que lo disfruten. Thank mm -hmm. you. Milo va a tocar un tema de Foo Fighters, Everlong. Nuestro cuarteto de cuerdas dirigido por el profesor Hansel Milan. Ellas son Kendina, Valentina, Ashley y Lisbeth. Ellas van a tocar Alegro y Mason. Un a todos los estudiantes. Este fue nuestro programa de Navidad. Bueno, muchas gracias. Esperamos que esto se pueda volver a repetir y podamos tener este hermoso público una vez más. Bye. La cuarta voz. ¡Eh, tu ¡Eh, tú! sigue! ¡Sigue, <tose>